Porque si el Señor te va a sanar, si el Señor te va a restaurar No es para que te sientas bien Es porque tienes un propósito eterno en Cristo Jesús Que cumplir en esta tierra Y Él te necesita sano, te necesita entero, te necesita completo Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Declaramos Cristo Jesús, eres mi plenitud Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, oh, si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, cantamos juntos, si te tengo, si te tengo a ti. Que se satisface en Cristo Jesús Somos completos en Cristo Jesús Nada nos hace falta en Cristo Jesús Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Que ninguno se pierda Que todos se arrepientan Llamamos todos Señor A la restauración en Cristo Jesús Que corran a la gracia y a la misericordia Que hagan de la gracia un trono en su interior Una gracia que perdona Una gracia que se reconcilia Un amor que no busca lo suyo un amor que no se ofende fácilmente, que no lleva registro de las ofensas recibidas. Un amor que no se goza de la injusticia, sino que solo se alegra con la verdad. Nos alegramos con la verdad. Nuestra familia está fundada en la roca que es Cristo. Podrán venir vientos y tempestades Pero las familias seguirán firmes En nuestra plenitud que es Cristo Jesús Podemos perder lo material Podemos perder lo circunstancial Pero si te tenemos a ti Lo tenemos todo Señor Lo declaramos y lo vivimos Lo declaramos y lo vivimos Esta leve y momentánea Tribulación no se compara Al mayor y eterno peso De gloria que se produce Cristo y nosotros Esperanza de gloria tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, sé.